Dicen, ¿alerta de qué min? ¿Alerta de qué? Digan ustedes Está muy chistoso Min A ver ustedes díganme Alerta a qué le damos A ver yo busco novia Tú buscas novia Yo quiero ser tu novia si me enseñas a hacer un trapo Wow well, me Ooh. uh en la cola